Verdadera definición de classiness, no de classy mess Disculpa por mi cabello que no me lo quiero cortar más Hey, bienvenidos a classy mess Yo soy classy Yo soy Messi. Este es uno de los looks más classy que me he hecho en este canal Estoy súper feliz con el resultado de este look Y si a ti también te gusta cómo se ve, quédate para que veas cómo lo hice Creo que tengo mi fase de broncearme mucho otra vez. Este de aquí no es un bronceador, sino un polvo de contornear. Es menos naranja que un bronceador normal. Solamente lo voy a aplicar por aquí. También me voy a contornar la nariz con este. estoy poniéndome concealer por todo el párpado con el mismo que me limpio las cejas para que me sirva también de base para comenzar ahora con los ojos voy a tomar una brochita gordita y voy a tomar este tono color piel de mi paleta Prism de Anastasia Beverly Hills y con este color voy a fijar todo el párpado entonces voy a tomar este el color Lure de la misma paleta y lo voy a aplicar por aquí arriba y en altito. Como ven es un sombradito súper suave y no lo voy a intensificar más de ahí, lo voy a dejar así. Pero me voy a asegurar de que quede bien difuminadito. Ahora con el mismo contorno que usé para contornearme la nariz, voy a hacer lo siguiente. Voy a seguir el contorno de la nariz, como ven va por aquí, así. Y lo voy a conectar con esta sombra Lure que usé hace un momento. Entonces vengo por aquí, y aquí conecto. Voy a utilizar este tono de mi paletita Oso Special y lo voy a usar para intensificar un poquitico más la cuenca pero solamente en esta área externa y aquí en esta B externa ¿Ven qué clase se ve ese toque de marrón neutro en el ojo? La cuenca directamente y solamente en la parte externa del ojo por aquí y hacia abajo en forma de B corta o de V. Regálame un like y no olvides suscribirte a clases Y ahora voy a tomar esta sombra color piel clarita de esta paleta Oso Special de slick y me la voy a colocar para iluminar esta zona del párpado Y esta es una sombra mate porque hoy quiero un look totalmente mate. Ahora me voy a poner un poquito de delineador blanco, la línea de agua inferior y un poquito de máscara negra. Como hoy quiero todo mate, voy a ver hacerme una iluminación con una sombra mate, no con brillo. Tomando la misma sombra que usé por aquí. No lo sé, no veo mucha diferencia. Me voy a poner también la misma sombra mate por aquí como iluminador mate. Y también por aquí. Vámonos con el rubor. Es un rubor de un rosado bien frío. Como labial voy a comenzar con un delineador, un lápiz delineador. Este es uno el kit de delineadores de Ruin mío de Amazon, 12 delineadores. Este es uno de ellos y no tiene, ninguno de ellos tiene un nombre específico. Tengo un video mostrando todos los colores en mis labios, Se los voy a dejar por aquí en una esquinita. Son todos mate y son muy cremosos. Me encanta este color de lápiz labial a mí me fascina el resultado espero que a ti también te haya gustado disculpa por mi cabello que se ve horrible pero es que me lo estoy dejando crecer y no hay prácticamente nada que yo pueda hacer para que se vean bien y como hoy no voy a salir ni nada solo me hice este look para ustedes no quise perder mi tiempo con mi cabello no me lo quiero cortar más quiero dejarme mi pelo largo ya Así que tengo que tener paciencia y ser fuerte y soportar verlos como se ven ahora. Bueno, este es el resultado. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y si es así, regálame un like, suscríbete a Mes y te veo en el próximo video. Chao.